Vale, hola, cómo están en YouTube, cómo están en Instagram, nuevamente. Eh, les doy la bienvenida a este nuevo live. Ya hoy día las chicas me pusieron un aprieto. Ya les quiero contar un poquito lo, los eh, tanto los podcasts que se hacen que subimos los días miércoles, que se los prepara Catalina por ser la que está en atención al cliente, como los lives los preparan otras chicas, ya que son eh, las chicas del área de venta. Y ahí ella me ayudó, Macarena y Consola. Con Macarena hicimos un live, me acuerdo, un día. Un, un live, fue, fue un live sobre eh, Alibaba y Aliexpress. Y esta vez me pusieron un aprieto porque la misión, bueno, la misión de ella es darme temas para hablar. Eh, y, y ahora me dijeron, mira, hablemos de los hostales. Porque por ahí yo no un les conté una historia, que la voy a repetir ahora acá. Y, y les gustó. Me dijeron, pero ¿por qué no hablas de eso? ¿Por qué no hablas de los hostales? Bueno, ¿Por qué los hostales? ¿Por qué los hostales para mí son importantes? Porque yo tengo harto cariño a los hostales porque cuando LibreTE partió el año 2000, bueno, cuando partimos oficialmente vendiendo el servicio, porque en realidad LibreTE uno podría decir que partió como a la final de 2014, se desarrolló el año 2015, en agosto septiembre, pero las ventas en realidad partieron en, en, a, a, a principios de 2016. Entonces en esa época eh, por alguna extraña razón, no recuerdo cuál fue realmente cómo ni por qué, llegué a, un, a, un, a un gremio que se llama Chile Sertur. Chile Sertur es un gremio de varios hostales y en ese tiempo uno de los chicos, no me acuerdo si es presidente del gremio o no, pero me dijo, oye Esteban, mira, nosotros somos un grupo de hostales y necesitamos eh, integrar facturación electrónica a nuestro PMS. Ahí les voy a contar un poquito lo que es un PMS. Eh, Hostal Providencia, Hostal Providencia. Eh, entonces, bueno, me junté con ellos pues me junté con ellos, oiga, todo esto lo, los hostales, pero preciosos, todos los de gremio son súper preciosos, así que si quieren viajar metanse a Chile tour, busquen los hostales que hay porque tienen hostales, hay, en el gremio son, hay, hay varios hostales de, de Chile eh, y me junté con ellos, pues entonces me, me empezaron a explicar un poco cuál era el flujo, cómo hacían la facturación cuál era, qué era lo que hacían y al final, una de las cosas que aprendí ahí con los hostales fue que en su proceso de facturación ellos, al cliente le cobran todo al final. Le cobraban todo al final. ya La mayoría de los tales hacía eso. O sea, el cliente, cualquier consumo que tuviera. Obviamente, los lo hospedajes. Pero si pedía algo para comer. Si iba al bar, porque había una telas que tenía bar. Entonces, si, tu, si, si alguien algún cliente, algún huésped, iba al bar, pedía solamente y se lo agregaban simplemente a la cuenta. Y al final, había que facturarlo, obviamente. Que era como el paso final. Entonces... A mí, a mí me explicaban lo siguiente, me dijeron, oye, mira, este, nosotros no, no ganamos un, un concurso. Me acuerdo, no me acuerdo si era un corfo, no me acuerdo qué era, pero hacen o sea, ganó un concurso, tenían un, un, una plata y le habían pedido al, al, al que le hacía el software, o no es que le hacía el software, sino al proveedor de software, al proveedor de este PMS, eh, que hiciera la integración porque era crucial hacer la integración. Y este PMS no tenía integración con, eh, con Chile y hoy día, actualmente, si no me equivoco, somos los únicos proveedores, o sea, no me equivoco, actualmente somos los únicos proveedores de facturación que están integrados con ese... Eh, facturado, perdón, con SPMS entonces después de un rato, igual fue un, fue, fue el, fue un poco lenta esa integración porque eh, primero lo, los chicos que estaban haciendo la integración eran de Canadá, entonces eh, mi mea culpa ahí fue que eh, mi poca práctica en ese tiempo con el inglés me me, me complicaba en el fondo darle un poco el soporte eh, pero al final le respondíamos todo. Y a ellos también les costaba un poco... O sea, no es que les costara el soporte. Uno de los problemas que, que había en ese caso era que el soporte que nosotros entregábamos, que, que de hecho yo entregaba en esa época, en esa época hacía el soporte solo, era básicamente revisar la documentación de impuesto interno. Y el problema de la documentación de impuesto interno estaba en español. Entonces, ahí yo tenía que traducirle mucha, mucha documentación. En realidad, eso es, no es que tuviera un problema con el inglés netamente, sino que fue que había que traducir mucho. Entonces, bueno, el cuento corto después de... Creo que dos meses que se murieron más o menos ellos en todos los procesos, pruebas, etcétera, integraron el PMS. Fue maravilloso. Nos juntamos con los eh, chicos de los hostales. Me acuerdo que invitaron a una, a una casona, eh, Castillo Rojo, si no me equivoco, se llama ese, ese lugar. Estaba al otro lado del, del Mapocho, precioso también el lugar. Y ahí hicimos una reunión con varios hostales. Los capacité, les enseñé, hablamos del proceso de facturación, me hicieron consultas y hablamos un poco de. Cómo era el proceso que iba ellos Ya Entonces ahí yo me acuerdo que... Eh, bueno, obviamente aprendí varias cosas. Yo con cada cliente que he tenido a lo largo de la historia libre te he ido aprendiendo. En su momento tuve que aprender, por ejemplo, de impuestos específicos. Tuve que aprender de retenciones. Eh, con, con los chicos del los aprendí sobre eh, cómo funciona la factura de exportación. De hecho, me acuerdo que hubo una contadora... Eh, Claudia, muy, muy buena onda, que tuvo mucha también paciencia con nosotros, tan, tanto con el equipo de, el, de, de, de desarrollo del PMS como conmigo, para poder explicarme cosas, enseñarme. Entonces, súper, súper agradecido. Creo que muchos de los cambios que se hicieron fue gracias a ellos, o sea, gracias a los tales, se hicieron varias mejoras que tienen que ver con lo que es futura exportación, que obviamente después derivaron a otras mejoras que ya no dependían directamente de ellos, pero que también sirvieron para todos los piantes. Eh, eso, entonces, bueno, entonces, ¿por qué les tengo cariño a los hostales? Bueno, porque fueron de mis primeros clientes como masivos, o sea, porque entraron varios clientes juntos eh, de hostales. Y llegué a tener, en algún momento, los hostales representaban entre un, un 20, un 25% de mis clientes, entonces no era menor, era entre un cuarto y, y un quinto de mis clientes, era, era, eran hostales. Eh, fueron hostales, bueno, después por algún motivo, bueno, no, no por algún motivo, con la pandemia, eso cambió un poquito. Pero hoy día ya estamos viendo que están teniendo nuevo movimiento, están llegando nuevamente hostales, están contratando más servicios los hostales ahora. Y ahí fue donde las chicas me dijeron, Esteban, habla de los hostales, cómo es la facturación de los hostales. Eh, y bueno, yo les voy a repetir un poquito lo que me enseñaron ellos. Y princip principalmente, eh, la primera pregunta que sale es si tengo o no tengo que cobrar IVA. Ya eso es como lo primero, o sea, ¿estoy afecto o no estoy afecto a IVA? Bueno, a a ahora con la nueva modificación que va a haber a contar del próximo año, todos los servicios o todo, casi todos los comercios, casi toda la actividad económica van a estar afectada Son muy poquitas las que se van a salvar educación, salud. Y en el caso de los hostales, eh, yo lo que arriendo es un espacio amoblado. Y en Chile, arrendar un espacio amoblado está afectado a IVA. ¿Ya? Entonces, partiendo por eso, eh, si tú tienes un hostal, tienes que pagar IVA. Ahora, recuerden que el IVA en realidad no lo paga la empresa. ¿Ya? El IVA lo recauda la empresa, pero el que lo paga es el cliente. Entonces, ¿a quién se le cobra IVA en el hostal? Al cliente que es de Chile. ¿Ya? Y entonces, ya ahí aparece la primera definición que no me acuerdo que me enseñaron, que me dijeron, mira Esteban, si el cliente es chileno, si es una persona natural chilena, o si es una empresa chilena, a ellos sí se le va a cobrar con IVA. Pero si el cliente es extranjero, se le emite una factura de exportación que es exenta de, de IVA. ¿Ya? A ese no se le cobra el IVA entonces ahí apareció la primera diferencia Entonces yo ahí, igual fue para mí súper eh, o sea, en esa época al principio yo yo lo he dicho otras veces, o sea, yo, yo, yo hace de años atrás no sabía ni sacar, el, no sabía ni calcular el IVA ya, o sea, eh, eh, y, fui, y fui aprendiendo y yo, yo, y yo hasta esa fecha pensaba que todos los espacios que se andaban eh, amoblados a pagaban IVA y no no era así, entonces nuevamente la primera diferencia que hay que hacer es, ¿quién paga el IVA? el IVA recuerda que lo pagan los clientes, si eres chileno y va a un hostal, te toca pagar el IVA. Pero si el extranjero, te van a emitir una factura de exportación y no va a tener que pagar el IVA. Eso significa que al extranjero le sale más barata la reserva. Y ahí también pasa que yo a veces veía, por ejemplo, las tarifas eh, en los hostales, a veces cuando salía, y decía, bueno, ¿por qué al extranjero le sale más barato el hotel? No entendía. Eh, claro, porque yo estaba precio en dólares, pero lo, lo llevaba a peso, y decía, le sale más barato, y no, y no me cuadraba. Claro, ahora entiendo, le sale más barato porque no, el, el, el, ese huésped no paga IVA. Entonces, ok. Si tengo casos donde eh, tengo que recaudar IVA y en el caso donde no tengo que recaudar IVA, ¿qué documentos tributarios son los que puede emitir uno, un hotel? Y un hotel normalmente trabaja con dos documentos tributarios. ¿ya? Trabaja normalmente con boletas para darle a los nacionales y facturas de exportación para darle a los huéspedes extranjeros. Ahora, también puede trabajar con eh, facturas nacionales en el caso de que le quiera facturar alojamiento a una empresa. ¿ya? Pero eh, normalmente, en la experiencia que nosotros tuvimos, eh, de hecho con los tales que nosotros trabajamos la mayoría, la mayoría recibe web extranjeros. O sea, la mayoría lo que más le importaba era factura de exportación, factura de exportación ah, eso, eso era como lo más importante y ahí también hay, hubo un tema porque me acuerdo que cuando se hizo la integración al, al inicio eh, los que hicieron la integración habían cosas que no estaban validando la API en esa época de librete validaba menos cosas, entonces me acuerdo que como las facturas se enviaban en el puesto interno, había muchas facturas rechazadas. O sea, no, no muchas, pero a veces salían facturas rechazadas. Y él nos preguntaba por qué había rechazado Y teníamos que empezar a componer con los de Canadá. Igual fue un proceso... Eh, por eso duró como dos o tres meses la integración. En que hubo que hacer varios ajustes. Eh, y bueno, al final, eh, obviamente la integración quedó buena, quedó funcionando, quedó operativa y ese primer se quedó funcionando. Dato que aprendí también en esa época, que me acuerdo, era... El tema del valor del dólar. Nosotros en el momento tuvimos que resolver eso, que teníamos que tener el valor del dólar. Porque si bien la factura de exportación que uno le emite a un, a un huésped extranjero desde hace ya harto tiempo, el impuesto interno exige que esa factura de exportación en dólares, por ejemplo, si son 100 dólares, diga en la misma factura cuántos equivale a pesos. ¿ya? Y para hacer esa conversión a pesos hay que tener obviamente el tipo de cambio. ¿ya? El hostal tiene que conocer ese tipo de cambio. Eh, oh, en, en este caso lo conoce LibreDT pero si tú estuvieras haciendo la factura a mano, la antigua porque las facturas de exportación tampoco son obligatorias desde 2016, eh, estos chicos estos tales fueron, se, se ingresaron antes que la factura de exportación fuera obligatoria el, de manera electrónica eh, entonces yo lo que hacía era que tenían el tipo de cambio eh, a mano, lo calculaban y colocaban el valor en peso, y eso sí eh, y ahí claro ¿qué cosa aprendí en ese momento? aprendí por ejemplo que eh, el dólar, el valor del dólar que se usa es el valor del banco central y a lo mejor muchos pueden decir, oye, pero eso es obvio. Bueno, para mí hoy día también ya es obvio y tiene mucho sentido. Pero yo en esa época no lo sabía. Yo en esa época no lo sabía. Entonces, si tú eres de los que están en, en mi lugar, que yo estaba en esa época y no lo sabías, esto te va a servir. A ver, el Banco Central publica el valor del dólar. ¿ya? Todos los días. Todos los días que son hábiles bancarios. ¿ya? Recuerden que hay, hay los feriados los bancos no abren y hay feriados bancarios como el 31 de diciembre. Entonces, siempre que hay un valor de... Eh, siempre que sea diario bancario Va a haber un valor de dólar Y ese valor de dólar Es el que el impuesto interno requiere que se use Para la factura de exportación Y no solamente para los hostales, Para cualquier comercio que emita factura de exportación Entonces, si yo emito 100 dólares Y el banco central dice que hoy día el dólar vale 800 Yo tengo que multiplicar 100 por 800 Y ese valor va colocado en la factura de exportación Y tiene que, tiene que aparecer O sea, van los valores en las dos monedas En dólares y en pesos ¿Qué pasa si es sábado? ¿Qué a mí me pasó? ¿Qué pasa si es sábado? Y dije, bueno, ¿y si es sábado? ¿Qué valor ocupo si no no, no hay valor? Entonces ahí nuevamente Claudia, la contadora de lo, Ella es la contadora de varios tales, eh, me dijo, no, fue pues, súper fácil, me dijo, ocupar el valor del día anterior, del viernes. Obviamente asumiendo que el viernes sí hubo valor, domingo lo, lo mismo. Eh, y ahí una de las cosas que me acuerdo que tuvimos que resolver fue eh, ¿de dónde sacamos el valor del dólar? Porque había que tener una lugar confiable. y ahí encontrábamos una API oficial del gobierno que te entrega ese dato y en realidad con eso ya lo resolvimos. Ya hoy día, eso obviamente ya años después ya está todo resuelto, eh, los valores se incluyen, el dólar se cae automáticamente, los tales ya se olvidaron de los valores de los dólares, no, no, no lo necesitan. Pero en su momento fue algo que hubo que aprender. Entonces tal como eh, eh, a, a veces yo acá digo bueno, si vas a armar un sistema de facturación considera esto bueno, si vas a armar un sistema de facturación donde vas a atender clientes que usen factura de exportación tienes que considerar tener el dólar cargado y probablemente el euro nosotros en el caso de nosotros cargamos el dólar y el euro son las dos monedas que cargamos pues son las dos monedas más comunes que en ese momento recibían los hostales ¿ya? Y, y alguna vez pero en la mayoría de las transacciones nosotros nos han comentado siempre son en dólares entonces recuerda si vas a trabajar con un hostal, por ejemplo, vas a tener que probablemente tener tres documentos habilitados. Boleta para tus clientes nacionales personas, facturas nacionales para tus clientes empresas nacionales y factura de exportación para tus huéspedes extranjeros. Voy a revisar mi torpedo, porque como les dije, la, las chicas me dejaron cinco preguntas. Me dijeron, tienes que resolver sí o sí estas cinco preguntas. Entonces, volvamos al temita del, del PMS. ¿Qué es el PMS? El Property Management System. ¿Qué permite hacer? ¿Qué permite hacer un PMS? Bueno, básicamente, como el nombre lo indica, permite llevar, hacer su sistema de administración del hostal. ¿ya? Eso es lo que permite hacer. Es el sistema que te permite hacer la, la reserva, básicamente, la gestión de las habitaciones, el check-in de los huéspedes y obviamente el check-out. Entonces, eh, ¿cómo funciona eh, el, el proceso de facturación integrado con el PMS? Súper simple. Eh, el hostal hace todas las ventas a través del PMS. Hace el check-in, lo que compra, en el bar. Tienen todo registrado en el PMS. Y en el momento que el cliente va a hacer el checkout, paga. Y ahí el PMS se conecta con, la, eh, con LibreDT y se emite el documento tributario. ¿Qué documento tributario? Depende del tipo de huésped. Recuerda, puede ser boleta, factura nacional o factura de exportación, dependiendo del tipo de huésped. Y recuerda nada más que si es boleta o factura nacional, va a llevar IVA. Tiene que ser afecta IVA. Y si es factura de exportación, va a ser exenta de IVA. Eh, ¿Qué PMS tenemos integrado en LibreDT actualmente? Hoy día trabajamos con eh, dos PMS. ¿ya? El primero es Frontex, Frontex Master o FDM, que ese fue el primer PMS que se integró con nosotros allá en el año 2016. Son, eh, me acuerdo que la integra, no, no, no recuerdo de memoria si ellos son canadienses, pero me acuerdo que los que hicieron la integración sí eran canadienses. Eh, y FDM, eh, ellos son los primeros que se integraron con nosotros y actualmente son... Somos el único proveedor de facturación que os Entonces, si tú utilizas, por ejemplo, eh, front, de, front Desk Master en Chile y necesitas facturación electrónica, puedes integrarte a través de nosotros para emitir su documento de manera automática. Y obviamente no tenés que estar haciéndolo a mano, porque si no, recuerda que ¿qué pasa si no lo haces de manera automática? Bueno, en realidad no pasa nada terrible, vas a perder tiempo solamente. ¿ya? O sea, en el fondo le va a decir al huésped: Oye, espérate cinco minutos más que tengo que entrar a impuesto interno haces la factura o la boleta. ¿Ya? Entonces, eh, nada más terrible que eso, pero obviamente, si tú no quieres que el cuerpo esté esperando, quieres ser un proceso más rápido, en tu checkout pueden haber varias personas esperando, etc. Eh, es una buena idea tener eso integrado para la emisión automática cuando se hace el checkout en el PMS. Eh, el otro PMS que está integrado es Hotel Cloud. Ese PMS es, tiene una integración más nueva. Ellos la hicieron, de hecho, la hicieron en pandemia. Fue súper extraño porque cuando ellos nos contactaron, nosotros dijimos: Chuta, los hoteles están como cerrando. Y, y, y esto tal quiere eh, y hacer la integración, entonces como que al principio no estábamos muy seguros si iba a resultar, porque no sabíamos si se si iban a vender, porque al final ellos, eh, la persona de Otter Cloud es un representante chileno de otro software, que es el, el, el, el, el software oficial de PMS, y ellos también son unos hostal, entonces igual nosotros estábamos como preocupados porque dijimos, bueno, tenemos clientes que están cerrando y ellos están abriendo, están partiendo con, con esto y quieren hacer la integración, eh, nada, funciona perfecto de hecho le escribimos hace poco justamente para consultar si la integración seguía vigente porque estaba muy interesado obviamente en saber si todavía funcionaba y nada, nos dijo el, el, la persona del, del, del software el representante nos dijo no, o sea, funciona perfecto la integración funciona, lo que pasa es que no habían tenido tiempo de actualizar porque habían tenido mucha pega y habían tenido eh, en la página en la información no estaba por eso fue que los contactamos porque no estaba la información en la página pero ellos son el otro PMS que nosotros tenemos integrado. Entonces, nuevamente, si tú utilizas Otter cloud en Chile y necesitas hacer la integración de eh, factura electrónica para que se emita automáticamente, contáctanos porque nosotros la tenemos. ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si no tengo un PMS? Ya, nosotros también trabajamos con hostales que eran más chiquititos. Eh, trabajamos con hostales más pequeños y en realidad, bueno, el PMS te ayuda mucho si tú tienes, por ejemplo muchas habitaciones o tienes la reserva online, por ejemplo, el eh, Master te permite a ti tener un calendario donde tú puedes reservar online eh, pero ¿qué pasa si no tengo un PMS? y no quiero tener porque a lo mejor, no sé, mi, mi hostal eh, es pequeño, tengo un hostal y tiene, no sé, cinco o 7 habitaciones y las puedo administrar de otra forma y no necesito un PMS eh, incluso menos nosotros acá en Santa Cruz pasa y, y, y, y esto es verdad eh, o, o era verdad, hasta antes de la pandemia, que estaba lleno de hostales o sea acá el negocio era hacer hostales el negocio era hacer hostales y había muchos que con, tenían una casa, la, la acomodaban tenían tres cuatro piezas y montaban un hostal ¿por qué? porque la, por la zona turística que hay acá en Santa Cruz y los que no lo conozcan, vengan a Santa Cruz eh, entonces, si tú, tú tienes un hostal más chiquitito, a lo mejor no necesitas el PMS porque no necesitas todo el sistema de administración, de reservas porque lo hace de otra forma, incluso hay algunos que arrendaban por ejemplo por Booking nos arrendaban por Airbnb pero, pero lo hacían con el giro de como empresa y por lo tanto tenían que dar boletas, pero no tenían un PMS probablemente tal. Bueno, en ese caso, lo que hicimos con algunos clientes eh, fue diseñar un punto de venta para hostales, que en realidad es súper sencillo, ya no es un PMS, eso es súper importante, no es un PMS, pero sí es parte de los módulos extras que tiene LibreT. LibreT tiene hoy día bien... bien eh, tú te enteras de muchos módulos cuando llegas a LibreT. Y entre ellos, por ejemplo, está este PMS Hostales, eh, que básicamente lo que permite es emitir de forma sencilla, perdón, este PMS, este punto de venta, este post. Eh, permite emitir de forma sencilla la boleta, la factura nacional o la factura de exportación. ¿ya? ¿Por qué de manera sencilla? Porque recuerden que en LibreTE la pantalla estándar de emisión que está, que es la misma que está en la versión Comunidad, en realidad es una pantalla súper genérica, que a veces pide datos que uno no sabe si tiene que llenar, hay, hay campos que uno no sabe si corresponden, o a veces uno se puede complicar con el llenado de ciertos datos para cierto rubro. Entonces nosotros lo que tenemos en la versión oficial son puntos de ventas personalizados por rubro y uno de esos es el de hostales, que es por ejemplo, en el, en el campo de, eh, no, no dice nombre del receptor, dice pasajero por ejemplo, o en el campo de la factura de exportación te pide específicamente el pasaporte o el número de identificador nacional de ese huésped. Y así, por ejemplo, te, no sé, te, te puedes colocar el número de la habitación o puedes colocar si tuvo servicios adicionales. Algunos tales tienen, por ejemplo, la lavandería o comida o alguna otra cosa. Entonces, nosotros en LibreTV.cl tenemos esa solución que es muy pequeñita. Reitero, es un punto de venta, no es un PMS. No te permite hacer el check-in, el check-out ni hacer reserva. Para eso son los PMS, como por ejemplo, Hotel, Hotel Cloud o Frontend Master. Para eso nosotros tenemos la alianza en el fondo con ellos pero si tú necesitas hacer la boleta, eres un hostal, no tiene un PMS, no quieres tener uno y quieres simplificarte un poco la emisión, puedes contar con el, el punto de vista que nosotros eh, El proceso de facturación en los hostal en realidad es bastante sencillo. Ya, yo creo que lo más complicado, o, eh, eh, por lo menos para, para mí cuando lo hice, fue el tema de decidir, ok, le, le emito una factura afecta o una factura exenta. Y en realidad entendiendo eso y cómo funciona y apoyados con un buen facturador como el caso de nosotros, en realidad con eso ya... Se resuelve, se, resuelve, se resuelve el proceso de facturación. Eso es el live de hoy. Eh, fue súper cortito, creo. No sé cuánto tiempo hicimos. Pero, como siempre, los invito a, a, a que se suscriban. ¿ya? Tenemos nosotros hoy día ya una agenda armada. Las chicas han hecho un súper buen trabajo en la preparación de estos lives y ya tenemos armado todo el contenido de aquí a, a, a julio completo. Entonces, está súper bien definido. Entonces, vamos a seguir con estos lives. Eh, tenemos para un buen rato todavía seguimos teniendo ideas que, poder, que podemos compartir con ustedes y si te interesan estos lives o los podcasts que hacemos con Catalina también suscríbete al canal dale a la campanita y te vas a estar enterando y nos vemos en el siguiente live que esté muy bien